Hola, yo soy Eve de Haz la Lucha en República Dominicana y quiero invitarte a que formes parte de la tercera edición de nuestro programa Despierta tu Luchador Social. En este programa podrás obtener las herramientas, capacidades y aptitudes para convertirte en un luchador en tu comunidad. Para registrarte es muy fácil y te voy a enseñar cómo, así que sígueme. Una vez estemos en la página de Haz la Lucha, entonces vamos a darle a hacer clic donde dice Entrenamiento. Ven que se sombrea de negro. Seleccionamos Entrenamiento. Vamos a deslizar y vamos a buscar Programa Despierta tu Luchador. Hacemos clic en el programa y nos va a aparecer esta pantalla con la imagen de Lucho y te va a ofrecer toda la información del de curso. Tenemos convocatoria abierta hasta el día 8 de octubre. Así que tienen hasta el 8 de octubre para poder registrarse. Ahora vamos a iniciar el proceso de registro. Le das clic a registrar curso. Acá debes colocar tu dirección de correo electrónico, nombre y vas a ir llenando las preguntas. Hay algunas que son de selección o en otras tienes que escribir tu información. Si tienes un código promocional, pues lo vas a colocar en este espacio. Luego continúas llenando las respuestas hasta que llegues a el área de que está acá abajo de la página, a Next, que es siguiente, para pasar a la segunda página. Recuerden que las preguntas que tienen asteriscos rojos son obligatorias. Así que tienen que contestarlas. Luego hacemos clic y vamos entonces a la segunda página. Acá es donde vas a ofrecer información para ver si calificas para una beca. Aquí tienes que ser muy sincero, muy honesto, honesta y decir cuáles son tus ingresos porque hay personas que en realidad no tienen dinero y pueden aprovechar la beca. Así que si tú puedes pagar por lo menos el 50% o el 25%, o dependiendo de lo que ganes, si puedes pagar el curso completo, pues sería mucho mejor porque así le das oportunidad a otros para que también tomen el curso. Una vez termines, entonces seleccionas a, a, enviar o submit y ya has, has, te has registrado para el curso y en corto tiempo pues recibirás la respuesta si fuiste aprobado o no para participar en el curso Despierta tu Luchador Social entonces debes regresar a la página del de programa y vas a hacer a realizar el paso 2 debes hacer clic acá para pagar debes asegurarte que es el taller que vas a pagar esta cifra es en pesos mexicanos así que no se alarmen tienen que convertirla a la moneda de su país. Si están en México, pues no tienen ningún problema. Si están en Estados Unidos o en República Dominicana, pues lo más conveniente es que hagan la conversión de la tasa en dólares o a pesos dominicanos. Entonces deben seleccionar acá, añadir al carrito. van a ver que dice que se ha añadido al carrito, entonces ver carrito y así ustedes van a confirmar acá que están pagando por el programa, recuerden esta cantidad es en pesos mexicanos. Si tienen un cupón o un código lo colocan acá. Saben el código, ustedes van a saber el código porque uh, si alguien se los ha facilitado, pues es el que van a colocar. Entonces van a ver el total y hacen clic en finalizar compra. Una vez estén en el área de fi finalizar compra, pues si no colocaste el código del cupón en la página anterior, puedes colocarlo haciendo clic en esta letra azul. Acá en la facturación pues, vas a colocar tu nombre, apellido, país. Eh, miren que están todos los países. Acá está República Dominicana. Tiene que colocar su dirección correctamente. Nombre de la calle, número de casa, sector, ciudad, región. Código postal, teléfono y dirección de correo electrónico acá van a ver el subtotal y aquí pueden pagar con tarjeta de crédito Visa Mastercard o American Express o pueden también tienen opción de pago con PayPal, Spay y conecta pago en efectivo en Oxopay. Pay. Así que ya saben una vez hayan introducido su número de tarjeta, el nombre, el mes de vencimiento de la tarjeta, el año y el CBC, el cual está en el dorso o, mejor dicho, en la parte detrás de la tarjeta, son tres números que están al final de la tira de la firma. Se coloca acá en este espacio donde dice CBC, que es un código de seguridad, tipo de pago y hacen clic en realizar el pedido. Una vez hacen clic en realizar el pedido, pues les va a salir que la compra ha sido satisfactoria. Si hay algún error, pues por ejemplo, eh, en este caso que no coloque nada, pues me avisa de que hay un error o que falte una información. Eso es todo. Espero que puedan ingresar y registrarse sin ningún problema y realizar su pago sin ningún problema. Si tienen alguno, algún inconveniente, pues pueden enviar un mensaje a través de del inbox o messenger que está en la esquina inferior del lado derecho. ¿Viste qué fácil era? Así que ya sabes, te espero este 9 de octubre para que juntos comencemos este nuevo camino para convertirte en un luchador. Así que ya sabes, haz la lucha y ponte la máscara.